Between Rock Rider, no sé si la recuerdan, grabo un poquito. Esta bicicleta no ha andado desde la última vez que la anduvimos. El shock sigue perfecto con su ruido y su rebote lento. <risa> por favor, <risa> no graben mi chala indigna. La transmisión, si algunos recuerdan, arreglamos la postiza, cambiamos la pata de cambio por la de la guerrera usada y es básicamente la misma pata de cambio que tenía. Pero de aluminio. La original era de plástico. El único problema es este. La horquilla empezó a sucumbir. Como que la grasa que tiene en todo este periodo de tiempo se secó. Así es que el elastómero ya no funciona tan bien como un elastómero. Y creo que le vamos a echar silicon shine y vamos a agrandar porque no tenemos tiempo de hacerle mantención. Muchas cosas se me ocurrieron. <risa> vamos, vamos a probar de lo más sensato a lo más hostil esto es lo que ablanda cualquier cosa ¿eh? piezas de plástico todo lo que cruzca de plástico que no corra como estos guardapolvos que deben ser de plástico oh, la soltó al tiro bueno, al tiro la soltó al toque, pero no es suficiente más Ya. Gra gracias a que eso funcionó y es específico para barra, vamos a obviar el W40 mítico W40 pero lo que vamos a hacer, para que no esté tan seco adentro Levantar un poquito, esta asquerosa esta Usted me va a tratar, este, tiene tanto juego esta, esta, esta batalla que yo creo que lo metemos así nomás Cachai que ahí metimos, dejamos un pequeño hoyito por el guarda, polvo. <risa> Le voy a meter aceite por ahí Esto este ya es un poco más digno, eh, suspension fluid Le vamos a meter un poco de aceite para que ojalá lubrique lo que sea que tenga dentro. Ya pues traga. entonces vamos a dejar esto corriendo por ahí para adentro Ojalá que le entre algo, parece que dejé la pata y cayó todo afuera. Esto en mis tiempos se hacía, y cada vez se ve, se ve menos, pero. Esto normalmente se debería hacer con mucha más delicadeza, pero. Tiempo es lo que no tenemos hoy día, así es que. Pa' dentro nomás. Ah, así es que es muy. Cacha, fondo, fondo, fondo, así el suave creo. Hay que sacar esto, es buena idea. Oye, y si andáis trayendo un poco de aceite, o si se seca en una bajada? No, si se seca en una bajada nos va a estar diciendo que es lo suficientemente mala como para no durar ni siquiera una baja. Así es que hay que probar la capela Y vamos a poner los mejores pedales de plástico del mundo No, me equivoqué, este es de metal Tengo flamantes pedales de fábrica eh, La horquilla la recuperamos rápidamente Todo el resto está de fábrica, excepto la pata de cambio Así es que vamos a seguir viendo esta bicicleta tal cual Vamos a andar Vamos oh, a manillar angosto Potencia la chucha estos frenos no detienen mucho los pedales tienen un agarre brutal uh, a la transmisión le doy con amor <ríe> oh fondo adelante oh zapateo el agarre está muy bueno oh, <ríe> el agarre está brutal ¿Sonó? no sé qué sonó cuando la muevo así, oh, que suena, problemo, que suena, oh, esta rueda está, estoy tratando de descubrirlo, oh, mi transmisión, ¿Qué ha pasado, se salió la cadena, ah, ahí va, agarra, agarra, esta rueda está suelta, esto fue error mío, es más probable que haya sido mi error, como flecta, lo voy a tirar al cambio más grande para que vaya más tensa. Hay algo que tiene en juego: la culata. Eh, pon, pon el de ahí en los dos lados. Ojalá, ya, a ver. dime si a ver. sentí algo. Si, sí, bueno, o oh, está suelto. Oh, por suerte traje la llave de Allen. Bueno. A cagar, está suelto. Si, sí, está suelto. Suelto, suelto. Y pero no, no perdiste distancia los cabros ni nada. ¿Cómo lo hace, no, vos? no, no tengo la llave de Allen para esta wea. Oscar, tal vez. Oscar, Oscar tal vez tenga. Bueno. Es un 8 contra un 10 oh, se gira Se man? gira Bien, tiene Vamos uh, Pivote suelto Vamos, lleguemos hasta Hasta abajo De, Como que no le a los neumáticos Mucho Pero quizás es más maña mía ¡Uy! Casi me voy a piso <risa> Uop. <risa> Uop. Creo que lo que más me molesta lejos es la potencia larga y el manillar angosto <risa> Oh, los frenos frenan poco esta es buena bajada de entrenamiento para esta bicicletita bueno. creo bueno. Oh. yo voy por acá oh, no, estos neumáticos no dan mucho Pero no son terribles tampoco. Oh, vaquita. ¡oh dónde iba? Bueno, mira, al lado de una rígida, está brutal. Te da toda la experiencia, un, una especie de experiencia tipo de doble suspensión. Claramente no con las mejores suspensiones por mil pesos, pero ¡Uy! Oh, suave. Uop. El puentecito de la muerte. Se nos saltó la culata. Y acá metí una llave Allen de 10. Al otro lado va una de 8. Ahí sí. Ya va, vamos a poder andar todo el día. Ah, bacán. Bueno, la única llave que tenían los chiquillos. Ya, en esta bicicleta no debería estar haciendo esto, pero vamos a ver si es que o, o la hago perfecto o te corro el riesgo de hacer que esta va a explote. <risa> <risa> oh, vamos between. Me quedo con eso, con esta bicicleta no le quiero ir más de la cuenta. Oh. Algo está suelto acá atrás. No sé si el choque ha sido. Juego en los bujes. No sé, algo. Nave, nave, nave, betún. Cáchate las nubes como van pasando. Cerrado los bolsillos. Está. Anti-parent. Está. Between. Está agarrando oh, colorcitos especiales. Eh. Fluyamos ahora. a ah, fluir. Oh. Oh. Oh. <risa> <risa> Esa es mi transmisión, la que suena. Es mi patrón. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese sonido? Oh. Está helado, Juan! Uh, el pedal se me dio vuelta <risa> oh. oh, la hueá bacán Esta pista ya la había recorrido antes Pero no la habíamos grabado no, no doble, ¿Cómo van los cabros? ¡Oh, pobre, pobre culata! ¡Oh, cachate! ¡Oh, cachate! ¡Ese... ¡Oh, cachate! Es ¡No! Sí, es controla y te da contra los pinos. Tenéis que tirarlo cruzado para acá. No, vaya en esta, no me lo tiro. No, gracias, señor. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! Ah, la ray estaba muy resbaloso Ahora esta, estaba esta, esta, esta. oh, Para esa pasada me encantó el manillar del delgadito. Holy moly, oh, cayó horrible. Gracias, horquilla, por no partirte en dos. Oh. ¡Está brutal esta pista, güey! ¡Uh, doble! ¡Bien! ¡Uh, a caer en el hoyo! ¡Cabado, no! ¡Uh, loco! ¡Ah, casi me maté! Por suerte salí para el lado. ¡Vamos, Betún! patean los pies pero como que tuviese el shock lento nomás no es terrible, la geometría no es lo mejor oh loco, esos yo me dan susto ¡Ah! la horquilla se siente como que no hay no es como que no haya control va copiando brutal es un poquito áspera. Uh, eso sí sentís que va hay petilla, yo creo que los cabros van cómodos aquí. Yo siento que estoy jugando la vida todo el rato. Manillar angosto, potencia larga, geometría de bicicleta de paseo. Pero creo que lo voy pasando mejor que cualquier otro... ¡Qué brutal! ¡Oh, me pasé! Me cambié de línea. Ciclismo radical extremo. ¡Ah! Esos piñas me van a matar uh. ¿Cómo están, chiquillos? Uh. Hoy se pasó la pista Espectacular Control de daño ah, Estamos bien Acá se siente un poco suelta, pero apretamos el pivote. Y esta se está poniendo cada vez más duro. Cuídense, cabrón. Buena cosa andar con los chiquillos. Cacha cómo está. Guarda polvo. A ver, qué lo de una manutención que anda. Pónganle. Pónganle. Disfrútenla, disfrútenla, María oh, esto es neumático, le gol, le Le vio mucho. Bueno. Se me fue el peralte, o dejé un hoyo acá. Sí, estoy bien. Rodé. Germán haciendo pedazos las pistas ahí, pero ahí colaborando al tiro para arreglarlas. Ah, pero por supuesto. Eso. Como corresponde. Eso. Démosle al siguiente porrazo. <risa> Ojalá que la bici no le haya pasado nada, weón. Bueno. Uh manilla doblada. Ok, con la manilla más incómoda que la mierda. Mi transmisión, esta media hecha bolsa. Oh, el freno trasero, me equivoco para la pata. ¿Qué pasó? <risa> <risa> Estamos dando la cancha. <risa> ah, Me freno trasero que he hecho bolsa, voy bueno, a apretarlo así, es muy incómodo. <risa> Suave. Aquí va a caer arribita. Si es que llego. <risa> <risa> <risa> oh, este segmento es brutal para abajo no más para abajo no más <risa> ¡Uh! <risa> oh, casi me he sigo, dos veces cortito ahora me tengo que concentrar con los saltitos que vienen que antes casi me... ¡Oh! Ese choco estaba medio peligroso. Este. Oh. No. ¿Cuál era? Desesperado. Oh. Este. Uh, perfecto. Uh, esta bici como que no hace manual. Como que sí hace manual. No, no tengo buen freno trasero. Mejor me tranquilizo. La recepción de ese estaba ahí al lado. Uh, ¿eh? <ríe> Divertía la bicicleta, weón. Te caes y se empieza a romper. Le caes duro y quizás también se rompa. Pero si la mantenís pegapiso yo creo que te va a durar hasta que lo no... Uh hasta que la horquilla no funcione o hasta que estos neumáticos te lesionen Siento que le estoy agarrando mucha confianza Dale Chris. Me queda fuerte, me siento que hoy pedía todo el rato disfondo en esa curva me está dormirando. Pan de horquilla. Me he hecho un peligroso. No, oh, pista buena, weón. Oh, tengo los brazos hechos bolsa. Ya oh. ah, ah, uh. oh. se está acabando. Siento que se está desarmando. No sé qué pasó. ¡Woo! Uh. Voy uh, bacán. <risa> no, nada de que se está terminando. ¡Qué caleta! Uh, uh, uh, uh, uh. ¡Oh, bueno! ¿Cómo va, Cris? ¡Creéndole todo! ¡Espérate, yo ya estoy tieso ¡No, oh, no, de nuevo! Uh. Ah. <risas> ¡Estas bicicletas! ¡Son la raja, bueno! ¡Ah, buena satisfacción! ¡Sobreímos y llegamos abajo! Hombre, hombro. hombro. Oh. oh, qué brutal, brutal, brutal, brutal. Está así, eh... está sonando cómico. La rueda está creo que un poquito más descentrada que antes, lo mismo. Hace lo mismo El radio estaba un poco suelto. Estuvo todo, todo, brutal sí iba escopeteando y fondeando Todo el rato Los frenos de esta va también no son una basura ¿Qué podría contarles sobre el Betún Endurero? Esa es una muy buena pregunta porque Considero que una bicicleta sumamente económica Para hacer una bicicleta nueva Que recorre 120 milímetros adelante y atrás pero, pues si es que estás comprando una bicicleta por menos de 500 dólares, prepárate para hacerle algunas mejoras, porque como ya vieron, la horquilla se queda pegada y, y no está mejorando la situación, yo creo que va empeorando cada andada. La transmisión, no sé si algunos recuerdan que esta pata de cambio la destruimos y doblamos la postiza y la dejamos apuntando para cualquier lado. <risa> ¿Qué? ¿Para dónde estáis apuntando todo? <risa> si quieren ver cómo enderezar una postiza de manera casera para que sus cambios queden pasando tan bien como estaban pasando hoy día eh, Les voy a dejar un link por acá arriba ¡Nada! ¡La dura! ¡Tenemos bici de nuevo! Aún así tenemos un volante remachado, que esto es desechable eh, Una relación bastante penosa Y, lo, y, ah, y la biela izquierda creo en las últimas pedaleadas, de vuelta hacia la casa, sentí que esta biela se está empezando a desbocar y apostaría que está suelta. Sí, esto hacerlo con una mano es... ¡Oh! No está ni suelta, se está desbocando sola. A ver del otro lado. No, está las dos bastante apretada. No, no, no, no, es, no es problema de aprete, aparentemente estamos desbocando la biela. Solo lo vamos a ver en la próxima andada porque ya esta bicicleta y día en verdad le vimos como caja. Aguantó una brutalidad, incluso con pedales de plástico, el cuadro está con juego, a pesar de que la apretamos. Eh, eh, sí, eh, empiezo a ver un patrón. Esta bicicleta no tiene muchas andadas y desarrolló algún tipo de juego en el pivote, a pesar de que es eh, rodamiento sellado. Ahí abajo sale. La bicicleta estaba nueva y teníamos juego en las barras. Lo seguimos teniendo. La transmisión la destruimos la primera andada. La biela está empezando a agarrar el juego a pesar de que está apretada. Los frenos frenan poco. La manilla de freno no aguanta un porrazo. Aunque debo decir que esta manilla está apretadísima. Y esto puede haber sido mi error. Pero miren para dónde está montando esa manilla. Debería estar así. Y mira cómo está. A las ruedas el día de hoy les fue mejor. No está... Le... Estuve tirando tierra con estas cuestiones, estuvimos saltando un poco y aguantaron. Yo igual no soy tan bruto y respeto un poco la bicicleta y trato de no ponerle todo mi peso a la rueda. Probablemente una persona un poco más chacal se estaría riendo de que las ruedas me están aguantando lo que me han aguantado. El shock tiene un rebote demasiado lento y por ende zapatea más de lo que debería. De... Los frenos no detenían de una manera brutal, era... eran... El manillar es angosto, la potencia es larguísima, tiene espaciadores de plástico que realmente me dan pena que tengo acá en el dedo. Este. Al final. Al final que cambiar toda la bicicleta para quedarte con el cuadro. O ocuparla de una manera tan suave que todo el desgaste que ha tenido en dos o tres andadas a todo reventar. No sé. Habría que invertir mucho dinero y creo que para esta bicicleta. Lo más razonable es... es aprender a comprar usado y comprarse una bicicleta como la carrera usada. ¿sí? esa bicicleta es lo máximo y no ha dado ni la pitada de problemas que está empezando a dar esta en su segunda andada y la otra la compramos usada. Es un poco frustrante, la campanita funciona brutal. Estoy contento de haberme la comprado con mi propio dinero porque hace tiempo no me iba tan mal con la bicicleta. A pesar de que hoy día lo aguanto todo. Se siente suelta, se siente se siente que no agarra, se siente que no frena, se siente que hay como un manillar que decir cuántos años retrocedieron en el tiempo. Pero... Eh, no, no sé si la podría recomendar así. Si un amigo me pregunta, ¿qué esa bicicleta? Y yo le diría, espérate un poco, ahorra un poco más, ve algo más bacán. Pues creo que ya lo dije todo y creo que no se me ha quedado nada en el tintero Repasamos todos los componentes y esa es mi sincera opinión Vamos a ver cómo le va en un futuro no muy lejano Hay que seguir dándole como caja, Tenía unos neumáticos para esta bicicleta que los quiero instalar Vamos a andar las bielas hasta que se desboquen La transmisión hasta que se dé vuelta de nuevo <ríe> Los frenos hasta que choquemos contra un árbol El manillar y la potencia me dan unas ganas brutales de cambiarlo Pero me dan a hacer andar más fuerte en la bicicleta y no sé si tengo ganas de que eso pase. Así que todo lo que me queda por decir es que si te gustó <risa> esta destrucción sin ningún criterio sobre la pobre Betún, dale un like. Si tienes algún amigo que esté considerando comprar esta bicicleta, muéstrale este video antes para que sepa al menos en qué se está metiendo. Recuerden que esta es la segunda o tercera andada. Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Odio decirles que una bicicleta económica que puede ser una buena opción, en realidad quizás no lo es, pero así es la vida. Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. No vemos en el